El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Defendemos la educación, sostenemos el mundo. Con este lema, muchísimos jóvenes eh, por más de 100 ciudades en el mundo se están manifestando pidiendo una educación de mayor calidad, equitativa e inclusiva. También en España, en más de 30 ciudades, unos 50.000 jóvenes han manifestado pidiendo esta calidad eh, educativa y también una educación que sea eh, integral y que sea inclusiva. Los tres objetivos que persiguen con estas manifestaciones son estos. El primero es aumentar el presupuesto nacional en la educación, que es bajísimo en la mayoría de los países en relación con otros presupuestos. Y además una gestión verde, lo llaman gestión verde pidiendo que se utilicen medios ecológicos como el agua, la, la energía, etcétera. Segundo objetivo es integrar una educación ética, social, eh, ecológica en todos los currículos educativos. Tampoco se ha hecho en la mayoría de los países. Y tercer objetivo es promover un desarrollo sostenible para el bien común a través de esta educación de calidad. Este es el camino para transformar ese proceso que a veces notamos de deshumanización, sobre todo en algunas políticas y discursos políticos, y en el trato que damos a los refugiados y inmigrantes, y en el tipo de economía que fomenta muchas empresas, destructiva. Este proceso de educación y de una economía más colaborativa va precisamente a sanar las raíces, ...y a promover un, de, un desarrollo más sostenible. Tenemos los medios y tenemos la inspiración... ...de tantos líderes que han sido íntegros y ejemplares... ...como Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King... ...Kofi Annan y tantos. Que sean nuestra inspiración... ...y que nosotros tomemos nuestra responsabilidad. El punto de vista de la actualidad... África Fundación Sur La Editorial